ya soy uno de cuánto la rieta que no tenía la parizda soy soy soy se le queda un en y el medio el medio el que ha a uno el primero es con blanca, el segundo es con negra, ¿vale? En la mesa 2. Do... Gracias. ya salió sin máscara a ser a Hola, buenas tardes. Gracias por haber acudido al 17 torneo de Semana Santa de San Pedro de Alcántara. Mi nombre es Francisco Jesús Pareja López, presidente del Club de Ajedrez San Pedro. Y se está disputando el 17 torneo de ajedrez de San Pedro de Alcántara. El ritmo de juego son a 15 minutos con... para cada jugador. ¿vale? Eh, los premios pues, son las categorías generales. Eh, sub 14, sub 12, sub 10, sub 8 y los locales. ¿Cuántos participantes tenías? Ah, eh, los participantes hemos tenido 30 36 participantes en total. Sí, la modalidad es suizo, a 7 rondas eh, por, por, eh, para todos los jugadores. ...y hay niños y, y mayores, juegan entre ellos, no hay... ¿El más pequeño tiene cinco años? Con cinco años ya juega al ajedrez. Sí, sí, lo importante es que disfrutan con el ajedrez... ...se divierten y lo pasan bien. Vamos a estar hasta las dos de la tarde más o menos... ...que se hará la entrega de premios. Sí, nosotros eh, por, como llevamos diez, eh, más de 20 años organizando eventos pues tenemos contactos de muchos jugadores y, y muchos veteranos que a lo mejor llevan tiempo hasta sin jugar pues se han animado hasta a venir a, aquí a jugar. ¿Cuántos año Sí, nosotros jugamos la Liga de Primera Andaluza, hemos estado jugando ...que este año pues tendremos que jugar la promoción... ...y después pues organizamos a lo largo de, de todo el año... ...pues el torneo de Semana Santa... ...el de primavera que lo haremos en un par de meses... ...después el torneo de verano, el de Navidad... Eh, López, su 2400 de la Costa del Sol... ...que queremos volver a retomarlo de nuevo... ...y, y después memorial a Juan Antonio García". Sí, el ajedrez es beneficioso para la mente, para, en fin, para, para todo. Incluso algunas enfermedades dicen que es bueno, desarrollan ciertas facultades y todo. Pero el ajedrez lo, lo más bonito es llegar y disfrutar y, y, y jugar en las 64 casillas. Bueno, ¿por qué tan pocas mujeres participando en el torneo? Sí, bueno, las mujeres se están animando a, a jugar al ajedrez. Pero sí, es cierto que ahora hay dos, dos niñas nada más. Pero mm. bueno, esperemos que haya más. Muchas gracias. Sí, gracias, ¿no? gracias a ustedes por venir. Sí. Gracias. gracias. gracias. Mesa 8, Lucas de Verdigán, contra Marta Camacho Balader. Mesa 9, Miguel Morales García, contra Mario Mena Ruiz. Mesa 10, la empieza por aquí, ¿vale? Miguel Morales Tocón contra Luis Carmona Ripol. Mesa 11, Ignacio Palma contra Tito Solasuntú. Mesa 12, Marco Cero. Bueno. Pues suerte a todo y fue en plan.